Eh, bueno, empecemos con, con un repaso sobre, sobre lo que vimos en Martes. ¿Quién, ¿Quién se acuerda de qué es reduccionismo y cuál es la diferencia ¿no? o, o ah, ¿so, sí, complejidad? Reducionismo era como reducir un sistema a un conjunto pequeño de reglas y complejidad, pues algo que no se puede producir si en mi estaba hablando de complejidad computacional ¿no es decir, si tiene una relación con la autoridad? y la es lo que, realidad, que está relacionado pero digamos, es, es un poco paralelo ver la complejidad por, por medio de las interacciones que es lo que hace que sea difícil de separar y por lo tanto limita el reduccionismo que trata de la disciplina para poder predecir los fenómenos eh, digamos la complejidad computacional algorítmica de modelo de chat y demás se basa más en cuál es la complejidad de una cadena de bits de, de entonces ahí es más que, qué tan difícil es generar esa cadena o qué tanto puedo comprimir esa cadena y esa se usa como una medida de complejidad pero digamos hay docenas de medidas de complejidad y, y en su momento vamos a ver eh, algunas de ellas eh, entonces, bueno, habíamos visto que una de las características principales de la complejidad son las interacciones y que estas interacciones limitaban la, la previsibilidad. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué limita a la ciencia tradicional estas interacciones? Porque en el reduccionismo no, no se sé. considera simplemente disparar todo en sus partes, estudia cada parte en sí misma, pero, pero valorar al integrarlas no estudias como interacciones de ahí? Pues la relevancia de estas interacciones está en que están generando información nueva que tiene un efecto causal sobre el sistema entonces al no tener el, el, esa información en condiciones iniciales pues yo no puedo partir solo de las condiciones iniciales determinar un estado final si no paso por todos los estados intermedios. entonces no es tanto que, que yo no pueda saber nada acerca del sistema sí si puedo saber mucho pero no me puedo brincar pasos digamos, el reduccionismo trata de brincarse pasos y con una ecuación pues tú le metes un estado inicial y ya te vas a obtener, eh, aplicando esa ecuación, vas a obtener cualquier futuro de que sea. ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿alguien, ¿alguien sabe qué es computación? Pero un paso antes. Sí. O sea, la clase pasada, como que lo pintaste desde un punto de vista de filosófico, eh, bajo ese concepto. Si, no creo quién lo decía, pero eh, o sea, si pudiera conocer todas las leyes físicas en un instante, podría predecir con precisión en el futuro. Eh, bajo el esquema, eh, no sé si se están considerando las interacciones, pero digo en la práctica es imposible, pero suponiendo que se pudiera, eh, sería lo mismo o no. Aún eh, así serían diferentes, desde los dos puntos sí. de vista. Sí, o sea, esa sería como una visión de memoria de la plaza ¿no? que asumía que todo se regía por las leyes de Newton, ¿no? pero podemos decir, bueno, ok una vez que encontremos las leyes que sí rigen al universo ¿cómo vamos a poder predecirlo? entonces pues uno puede decir, ah pues sí okay, haces una simulación con esas leyes le metes la situación actual lo corres y si tu simulación corre más rápido que en tiempo real pues entonces vas a poder Predecir el, el futuro del universo, pero pues, es un perro muy grande. Eh, esa simulación es parte del universo. Entonces, si está simulando todo el universo, tendrías que simular a la computadora o a la red de computadoras que estén implementando esa simulación. son ¿Sí? es una paradoja. El te Entonces, a menos que tengas una fractalidad perfecta del universo local, pues, hay cierta similitud, pero no parece ser que a partir de parte del universo puedas predecir todo por las por la información nueva que se genera en cada escala pues entonces eso te limita eh, no solo en la práctica sino en teoría la pues, ¿cómo se dice? en español? ¿así? ¿qué parte de la de, de de esa digamos, visión última de la ciencia de ¿no? la entonces, pues son buenas noticias porque quiere decir sí, que nunca se nos va a acabar el trabajo. El propio resultado, ¿no? Porque, pero, no después, que este tiene que estar fuera del universo, O que una parte del universo sea cerrada, entonces la computación de esa parte aislada del universo, calculándolo, ¿no? Después, ¿cómo tránite la información de, de la simulación? y una vez que transmites esa información ya está cerrada entonces la simulación está afectando el, el estado del universo ¿no? que, digamos, si, si se fijan en cualquier momento de ciencia ficción que alguien viaje en el tiempo eh, o sea, no estoy metiéndome con viaje en el tiempo solo que si podemos predecir con cierta precisión en el momento en el que podemos predecir el futuro utilizamos esa información y entonces ya cambiamos el presente y ese cambio del presente pues, nos va a llevar a un futuro distinto y es lo que sucede con las bolsas de valores no es que no se pueda predecir cuál va a ser el futuro de, de, del valor de una acción, sino que eh, en el momento en el que yo digo, ah, pues esta, esta acción va a subir, entonces yo empiezo a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, entonces los demás empiezan a ver, bueno, porque está comprando? Pues yo creo que va a subir, entonces empiezan a comprar, a comprar, a comprar. Y como todos empiezan a comprar, cambian el comportamiento que yo había estimado que iban a tener, y entonces eso cambia y todos perdemos. Entonces. Eh, Podemos ver un ejemplo muy, muy sencillo con, con eh, un, un juego formal que se llama el juego de la minoría, donde tenemos dos, dos grupos, no, bueno, dos, dos posibilidades, eh, digamos A o B. Y tenemos jugadores y en cada iteración del juego ponen, digamos, un, un dólar y escogen A o B. Eh, entonces, pues, imagínense que cuando pues, estamos jugando, ponemos un dólar y cada quien escoge A o B. Y algo dicen, pues, yo bote A y yo te B. Entonces contamos cuántos A, cuántos B hay y ganan los que tienen la minoría. Entonces ya sea A o B, digamos 5 contra 10, eh, había 15 dólares, los 5 que escogieron A eh, se reparten los 15 dólares. ¿no? Entonces acá de los 15. dólares. Y es una iteración. Y después se repite. Entonces pues, muchos pueden pensar, ah, pues eh, como todos, eh, como, como la vez pasada A fue la minoría, ahora yo voy a esperar a la minoría. Y ahora todos votan eh, A, ¿no? entonces ahora la minoría va a ser B. Pero siempre va, puede haber alguien que diga, ah, no, pues es que va a haber alguien que va a pensar que ahora la minoría va a ser A, entonces yo voy a votar B. Y así. Entonces uno se puede meter en estrategias súper complejas, pero como las predicciones cambian el comportamiento del sistema, pues se vuelve imprevisible. ¿no? Y es un modelo súper sencillo de lo que pasa en un mercado de valores y, y no solo. Entonces, eh, eso es algo que me la previsión Ok. Eh, tu, tu nombre, por favor. Y... ¿Por es? ¿Estás aquí en el posgrado? Sí. Eh, ¿En qué estudiaste? este pero... de Ciencias. Computación. Uh -huh. eh, y, ¿Y qué te gustaría estar haciendo en 5 años? Uh -huh. Pues, probablemente postdoctorado, trabajando en el pasado. Ok. Uh -huh. eh, bueno, entonces, ¿qué es computación? <clears> Thank <throat> you. Muchas posibles respuestas Finalmente sí. eh, Técnicas y conceptuales ¿no? sí, sí, sí, Pero pues Para Para empezar Así Como para sentar de La discusión Sí, digo Si sí, sí, vamos a hablar De computación adaptativa Pues son Primer paso de que, que queremos decir Con computación Todo lo que procesa Turing Bueno, no Tiene como Y lo que él También no puede Pues bueno, ahorita vamos a ver eh, la máquina de Turing. Pues básicamente, Turing define su máquina para definir una función computable. Entonces, pues sí, uno podría decir que eh, una computación es un proceso que se realiza, que, que puede ser simulado por una máquina de Turing. Eh, y, bueno, re regresaremos a esa primera pregunta. ¿Cuál fue la primera computadora? Primero no son... el el ¿La sé Entonces. ¿Los, los? los la primera persona que se puso a la ¿Perdón? ¿La primera persona que se puso a ¿La que es? se puso a sin papel? Bueno, con Con con yeah. Pero pues con los dedos, ¿no? que sí, es una herramienta que externa, a, a mente, que nos ayuda a hacer operaciones. Eh, ¿Y bueno, ¿para, para qué nos sirve la computación? Para automatizar... Este es como un Esto lo puedes elaborar. Ah, el golem no es de la no sé si mitología judía, que es un hombre de barrio que finalmente se le da vida para ser una no, especie de esclavo del humano. Y en todas las instrucciones que dices que el humano le da. Y, y, y en todas las leyendas algo acaba mal. ¿no? <risa> sí. eh, pues bueno eso, eso podría verse también como la inteligencia artificial, ¿no? Que tratamos de simular el la comportamiento, de la mente humana. Eh, pues por un lado puede ser para comprenderla mejor o para reemplazar eh, ciertas tareas es pues, pues, pues lo que hacen eh, todos los robots industriales ¿no? tratar de automatizar ciertos procesos eh, entonces bueno eh, pues, pues todo lo que han dicho pues, sí, sí es cierto, ¿no? o sea, la, la computación es algo que se puede mover en una magnitud y también es algo que, que hacen este, estos aparatos eh, Digamos, son procesos que, que podríamos ir a, a, a un nivel muy, muy abstracto, tra transforman información. ¿no? Eh, digamos, ya si nos queremos ir un poco más aterrizados, eh, nos podemos fijar, bueno, qué, qué tipo de información van a transformar. ¿no? Eh, entonces nos podemos decir que eh, podríamos decir, eh, no, pues las nubes están computando porque están transformando información. Pero qué información útil yo puedo extraer de las formas de las nubes. Entonces pues eso ya me limita eh, perdón, eh, computación útil, de computación pues, que todavía no lo hemos encontrado cier cierta utilidad. Entonces, eh, por un lado, de manera muy general, pues la computación es cualquier transformación de información. Y pues información es cualquier patrón ordenado. Simplemente con que alguien alguna gente no necesariamente un humano, perciba o detecte un patrón, podemos decir que ese patrón es información. ¿no? Pues de una definición de información de Bayesian es una diferencia que es una diferencia. Es muy Sí, bueno, es, es, es muy relativo también al observador, ¿no? Porque para un observador puede hacer una diferencia y para otro puede no hacer una diferencia. Eh, y entonces pues eso depende no solo de nuestros propósitos, sino de nuestros sensores. Pues, por ejemplo, eh, pues, eh, la mayoría de los humanos tenemos eh, tres tipos de, de, de receptores en la, en la retina eh, para percibir eh, rojo, azul y verde. Entonces, las combinaciones de, de, de esos tres eh, nos dan pues, los colores que percibimos. Eh, la gente con datonismo nada más tiene dos. Entonces no puede percibir toda esa riqueza de, de colores. Entonces para ellos no hay una diferencia, ¿verdad? Y luego como el 10% de las mujeres tienen un cuarto tipo de receptor para distinguir naranja. Uh -huh. Entonces pues ellas dicen, no, es que este es difícil, este colores. Pues, no. No, no sé de qué me estás hablando. Entonces, para las personas con cuatro tipos de, de receptores pues hay más diferencias. Eh, entonces... ¿Qué, ¿Qué efectos han tenido las, las computadoras en asociar la revolución pues, de la información? Desde la situación así de problemática, para gente, hasta avance en la ciencia. Digo, es que ya funcionan con internet. Está muy chavos <risa> o sea, Una parte de democratizar la información Sí, creo que también la, la información podría dar un poco para otras personas ¿No? pero, pero finalmente democratizar la información es de alguna forma darle un poco de poder al público en general. Sí, y, y, y no solo porque la información es un conocimiento, ¿no? O sea, cosas pues, como Wikipedia, pues están accesibles a, a, a todo el mundo con acceso a internet entonces pues ya por eso también se está planteando en algunos países la accesibilidad de internet como un derecho humano sí. o sea, hasta ese punto ha llegado ¿no? De, de, de que eh, queremos asegurar que todos tengamos acceso a esa información que ya está ahí ¿no? que es gratuita y bueno, o sea, simplemente pues, toda la tecnología de, de, de las comunicaciones móviles pues, eh, o sea, la, la manera en la que interactuamos eh, ha sido impresionante ¿no? Eh, recuerdo que cuando empezaron a surgir la, las redes sociales, pues había gente que decía, no, pues es que las computadoras hacen, eh, hacen que la gente se, se aísle, que esté frente de la computadora todo el día y, y tenga menos amigos. Pero pues después empezaron a, a investigar esto, ¿no? Como, eh, no sé, en los 80s, 90 corrió el mito de que, de que los videojuegos eran dañinos. ¿no? pues bueno, ya con estudios más concretos se vio que si, depende de qué tipo de videojuego y de qué tantas horas a la semana no, no sé bueno, no, pero eh, juegos adecuados y, eh, sin exceso y, digamos exceso que son más de 20 horas a la semana ¿no? eh, pues, digamos ayudan a desarrollar habilidades que de otra manera es muy difícil de, de desarrollar eh, digo, a qué niños de 8 años le, le prestan pero, por ejemplo, uno de los limitantes cognitivos, eh, bueno, en ciencias sociales que, que se detectó, eh, es, eh, es como el nombre de, de Dunbar este Robin Dunbar eh, hizo un estudio y le preguntó a la gente, bueno, ¿cuántos amigos tienes? Y en promedio sacó que tenemos como 150 amigos de los cuales... Mantremos, o podemos mantener una relación más o menos eh, continua, ¿no? no de que, ah, sí, conozco, lo conocí, digamos, estudiamos en el Tinder juntos y, <coughs> y lo, lo veo de vez en cuando, o, ah, sí", le digo buenos días a mi vecino. Eh, digamos, gente con la que uno puede platicar, digamos, de eh, tiempo. ¿no? Entonces, eh, él dice que... que eh, este número 150 es un límite cognitivo simplemente porque no tenemos la capacidad de recordar nombres, eventos, cumpleaños de, de, de más de 150 personas. ¿no? Hay gente que sí, pero son muy pocos. Yo he leído eso, pero también creo que sí, así como lo dices, pero todavía más a fondo según uh -huh. por la evolución. Sí. Que en el tiempo en que estábamos así viviendo en pequeñas comunidades. Sí. Que siempre eran como de 150 personas más. Sí, sí, sí. Sí, digamos, simplemente no había recursos para, para tener grupos humanos más grandes, no Se sacaban los animales o, o, o las moras o, o lo que recolectar. Eh, digamos, ya es con la agricultura que empieza a haber grupos sociales más grandes. Entonces, eh, pues no sé, en Facebook alguien que tenga menos de 150 amigos que no, no. <risa> está mal contigo el promedio no sé si habrá en 400 200, 200. Eh, pero, pero digamos la tecnología nos permite eh, incrementar nuestras capacidades cognitivas ¿no? eh, y, y el ejemplo de, de, de Facebook es, es, es solo uno de muchos eh, las computadoras nos permiten eh, hacer mucho más que sin ellas no, no, no podríamos hacer yo mucha gente que dice, bueno, es que nos estamos volviendo esclavos de, la, de nuestras propias máquinas. Y, es cierto, sí, porque, o sea, alguien pierde su teléfono. ¡Ay, es una lesión cerebral! No? Es, es como si perdieras parte de tu memoria, ¿no? Antes recordábamos cosas, y ahorita ya hay tantas cosas por recordar que nuestro cerebro no nos alcanza. Necesitamos eh, a, a ayudas externas, que, digamos, siempre las tuvimos, ¿no? Una agenda era precisamente, <coughs> simplemente ahorita eh, es, es digital. La posibilidad de que puedas hacer respaldos, no, no, no hay tanto problema si, si eh, se pierde esto. Eh, pero digamos, al, al incrementar nuestras capacidades, sí nos volvemos más dependientes de nuestra tecnología. Pero pues también esto luego puede llevar a visiones postapocalípticas pues, de que las máquinas van a tomar el mundo y, y lo van a contestar, y el internet o, y todo va a llegar. Y, y, y pero yo no lo veo así porque así como nosotros somos dependientes de nuestras máquinas, nuestras máquinas son dependientes de, de, de nosotros. Digamos, la, la tecnología, hay una codependencia, hay una coevolución. Entonces, eh, más bien yo veo que hay una integración de, digamos, la, de los humanos y, y nuestra propia tecnología, eh, en la que la tecnología nos permite incrementar nuestras propias capacidades, tanto cognitivas como vemos las computacionales. Como la iba a matar por ejemplo, que ponemos dependientes en fechas para las entidades humanas, estamos delegando a una empresa privada. Sí. Sí, o sea, lo, y, y los pelos que vienen con esto son muchos, ¿no? Y, y digamos, eh, son importantes de discutir porque no, nunca habíamos estado en este estado. Entonces, eh, es, eh, es, es por ejemplo, eh, pues todos los aspectos legales sobre Internet. Pues van súper retrasados porque nunca había estado ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué es legal en internet? y ¿qué es ilegal? es súper ambiguo bueno entonces eh, podemos clasificar distintos tipos de, de computación digamos, la computación programable que es digamos, algo ya más práctico ¿no? o sea, porque podemos describir cualquier fenómeno como un proceso de computación porque tenemos interacciones, podemos describirlo en términos de información, estas interacciones cambian esa información, podemos decir, ah, pues ahí hay un proceso de, de cómputo. Pero si nosotros queremos explotar un proceso de cómputo, necesitamos poder programarlo. Eh, entonces, pues tenemos computación pues, analógica, computación eh, digital, que pues, tenemos electrónica, pues, la arquitectura de Fonoima. Eh, podemos tener más de un procesador, un multiprocesador o múltiples núcleos o clusters, varias nubes y demás. También tenemos computación biológica eh, a nivel de DNA, eh, que digamos, se hacen representaciones de problemas como por ejemplo el, el problema del agente viajero en términos de DNA, que eh, codificas eh, una secuencia de nucleótidos que te representa el problema. Y después. Dejas que el acoplamiento El ligamiento de la proteína Te resuelva el problema Y también Hay otros tipos de computaciones Que se llaman en Se llaman eh, Computación no convencional eh, Hay computación Bueno, todo esto sería Computación no convencional Por ejemplo eh, Hacen circuitos de es un laberinto así y, y dependiendo de cómo diseñen esto, esto puede ser una compuerta lógica para ondas de reacción-difusión, entonces una onda de reacción-difusión es que tú mezclas ahí dos mejurjes eh, y reaccionan y te empieza a salir un, una onda y esa onda se propaga y si por acá tienes otra onda, pues aquí interactúan y pues aquí tú puedes hacer dependiendo de cómo diseñas la interacción vas a tener... Eh, no sé, una compuerta Android o lo que sea. Entonces, hay gente que trabaja en esto, en diseñar este tipo de computadoras. Otro tipo de problemas se pueden resolver con... ¿Cómo se dice Slime en español? Bueno, es un tipo de... El son organismos multiplos unicelulares que, que forman grupos eh, tienen una fase ya no es la unicelular pero cuando tienen eh, cier cierto presión eh, de medio ambiente se juntan y empiezan a moverse en grupo ¿no? en el, en el slide. Eh, pero eh, hay gente que por ejemplo lo ha, lo ha hecho para para distintos países para para México, Inglaterra, Japón, que ponen fuentes de comida con las ciudades. Entonces, imagínense este de México, los personajes de Puebla, Puebla de Toluca, Guadalajara y más, de Pachuca, y les ponen fuentes de comida. Y después eh, sueltan a, a, a estos eh, animalitos y empiezan a generar caminos que representan las rutas más cortas de, de, entre, entre estas. Eh, ciudades, entre estos nodos, y hay un, eh, digamos, te reproducen muy bien las carreteras o los ferrocarriles en distintos países, eh, y a veces, uno, digamos, de manera más eficiente que, que, que los actuales. Eh, también hay eh, computación eh, física, eh, con óptica, digamos la computación cuántica también eh, bueno, se manejan fotones entraría ahí eh, también se puede hacer computación con burbujas que digamos es, es un poco similar a, al, al laberinto uno genera así los, los circuitos que son básicamente tubitos y nuestros bits van a ser burbujitas y dependiendo de cómo interactúan las burbujitas van va a ser computación Que se puede poner allá Entonces, eh, pues bueno, esto algunos ya, ya lo habrán visto es la arquitectura de von Neumann, que, bueno, versión super simplificada, eh, donde que, que en la que usan todas nuestras computadoras digitales. Eh, una una cuestión clave es que hay una separación entre el procesamiento y los datos entonces tenemos una entrada a la memoria después eh, hay una intera interacción de la memoria al procesamiento y el procesamiento interactúa con esa información y ya se produce una salida en la mayoría de los sistemas que hacen computación eh, biológica no existe esa división eh, digamos el, la memoria es el procesamiento entonces, esta división ha causado ciertas barreras conceptuales, eh, no sé, cuando queremos aplicar la metáfora computacional a los sistemas biológicos. Entonces, por ejemplo, en inteligencia artificial, pues eso es clásico, ¿no? Porque, bueno, imagínense, bueno, estamos de acuerdo que nuestro cerebro está computando, caso, ¿no? Entonces, sumamos, eso califica como computación. Entonces, ¿dónde está la memoria y dónde está el cerebro? <risa> No, no, no tiene esa arquitectura ¿no? pero eso no quiere decir que, que, que, sea, que, que no sea con computación ¿no? simplemente es una arquitectura muy, muy distribuida eh, donde la memoria y el procesamiento pues, eh, están en el mismo sustrato entonces podemos ver eh, de manera más general a la computación como algo que transforma la información entonces pues tenemos una entrada, llega la computadora, la computadora le hace algo a esa información y produce una salida. Entonces, con esta visión mucho más general, que digamos, también se puede incluir la, la, las computadoras de Fonoema, o simplemente a esto la llamamos computadora, pero también a, a las otras que no hacen esta separación. Entonces, eh, bueno, ya vamos a ver un poco sobre computabilidad, que es precisamente eh, lo que definió Turing en su tesis de maestría. Eh, no, no expresión, ¿no? Es simplemente un, un, un mato histórico. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo llegó este Turing a, a definir su máquina? Eh, estaba interesado en uno de los problemas de, de Hilbert eh, ¿este? eh, que, que Hilbert en 1900 publicó así como que problemas abiertos en las matemáticas que esperaba que se resolvieran en el siglo XX ¿no? entonces era así como un mapa de ruta para los matemáticos a ver, chavos, pongas es a que trabajar en eso eh, este, bueno de, de, de hecho después de Hilbert el eh, ¿no? círculo de Viena principalmente eh, empezaron a trabajar en esos problemas y de esos problemas eh, básicamente principalmente Hilbert que querían probar que las matemáticas eran consistentes o sea como que, que, que eran perfectas ¿no? poder estar seguros de que se podían probar de que eran verdaderas y este Gödel en el 31 publicó un artículo donde prueba que, que, ¿no? que cualquier sistema formal eh, es en cualquier sistema formal vas a encontrar contradicciones, por lo tanto no se puede probar que ningún sistema formal, incluyendo las matemáticas, son eh, completos. Para no entrar en los tecnicismos que son bonitos, que se comportan bien. Entonces estaba ese problema, y luego Turing fue un poco más allá, porque, bueno, eh, ahorita les, les platico más sobre esto eh, entonces sí, eh, eh, la máquina Turing es básicamente una, una cinta infinita como se imagina es un, un papel de baño sin, sin fin eh, y tenemos una, una cabeza que puede escribir símbolos de un alfabeto finito digamos en la versión más, sim, más simplificada tenemos dos, dos símbolos eh, pero pueden ser los que no quieran, eh, y esta cabeza puede leer, puede escribir y se puede mover hacia uh, sí. distintos lados. Y después hay un programa. Entonces, de hecho, aquí ya la arquitectura del programa se está haciendo implícita. Vemos aquí la cabeza y el programa que son los que están procesando. Tenemos la memoria de en la silla. Entonces, eh, lo que, lo que hizo Turing en ese artículo si lo recomiendo eh, es, es un artículo matemático pero es muy interesante eh, digamos, con, con esta máquina puedes definir todas las funciones computables entonces él define las funciones computables como aquellas funciones que esta máquina puede calcular y lo que prueba que tiene que ver con el problema de decisión es que tú no puedes probar si un eh, si una máquina de Turing va a parar o no a partir de un entrada y eso digamos ya en nuestros días podemos interpretarlo como esta computabilidad, irreducibilidad computacional de la que hablaba Wolfram que hasta, o sea si tú tienes un estado inicial de una máquina de Turing en un programa y ya corriste y ya viste que paró pues ya puedes decir, ah pues sí paró porque ya, ya, ya lo corriste a posteriori puedes decir oh, pues, este programa para esta condición inicial sí va a parar pero Turing probó que tú no puedes decir a priori si va a parar o no. Y pues ahí las interacciones, ¿no? porque pues es interacción del, del programa eh, de, de, la CIN, de la cabeza, con la, con la información que hay en la CIN. Entonces, aunque tú sepas que un programa para para un montón de condiciones iniciales, nos, no puedes probar digamos, para un eh, programa eh, general para programas arbitrarios, pues si no dice tengo este programa, no hace nada entonces eh, se para no <risa> ya, ya probé que se prueba pero no se puede probar de manera general entonces, eh, aunque yo experimentalmente lo haya probado para muchas condiciones iniciales, pues es una cinta infinita entonces tengo una posibilidad infinita y no puedo probar si, si, si se va a detener entonces es, es una eh, visión muy abstracta de este principio de, de de, de, de reducibilidad computacional. ¿Tiene una definición formal de qué es la complejidad, como De hecho, te, de, tenemos un artículo donde lo definimos en términos de información de Shannon, pero hay, o sea, como mencionaba, hay, hay, hay muchos tipos de, de definiciones de, de complejidad. Eh, Digamos, otra. otra definición que, que, que yo manejo es un eh, poco relativa y más intuitiva, es la complejidad de un sistema es proporcional al número de elementos que tiene, al número de interacciones entre esos elementos, a la complejidad de los elementos y a la complejidad de las interacciones. Entonces, digamos, tienes un sistema con dos elementos, tienes cierto grado de complejidad. O sea, eh, esto te dice que cualquier sistema va a tener una complejidad mayor a cero, no una complejidad igual a cero. Bueno, un sistema, el conjunto vacío tal vez. Como <risa> eh, bueno, un, un sistema de un elemento, pero tú tienes un sistema. Entonces, tienes dos elementos, podemos asumir que si tienes tres elementos vas a tener una complejidad mayor. Pero puede ser que estos elementos estén aislados, entonces eso no va a ser mucha complejidad. Entonces, pues puede ser que eh, tenga dos elementos que interactúen de manera muy, muy compleja, entonces eso te va a dar una mayor complejidad que los dos elementos o sin sea, interactuar. Entonces, ¿La irreducibilidad sería que no se puede reducir este vándalo? Eh, eh, la irreducibilidad computacional eh, eh, es tiene que ver con las interacciones, pero eso es todavía más general de simplemente que no puedes encontrar un atajo para llegar al estado final de, de un proceso sí. relacional. ¿Se pueden ver que somos probados con la que no se puede encontrar una cadena menor que lo que sea? Sí, digamos la complejidad algorítmica, es eso? No? Que una cadena de bits es, eh, o sea, la complejidad de de un eh, una cadena de bits. Que se da por el programa más pequeño que la puede reproducir. Pero ahí es eh, un poco truculento, ¿no? Porque para cualquier cadena que parezca. Bueno, porque lo que hizo Chatin es pues, después probar que no puedes probar que ninguna cadena es aleatoria. Porque no puedes probar que ya tienes la descripción mínima de una cadena. Y de hecho yo te puedo describir, reducir cualquier cadena a un bit. Okay. Imagínate una cadena de bits aleatoria de 10 a la 20 bits. Eh, nos ponemos de acuerdo, en, los dos conocemos esa cadena. Entonces yo te mando un mensaje. Si el primer bit, de ese mensaje es 1, entonces ese mensaje quiere decir esa cadena de 10 a la 20 bits. Y si quiere decir 0 seguido de otra cadena, quiere decir la otra cadena. Entonces ella pues, te comprimirá cualquier cadena aleatoria o un bit. Obviamente ahí la complejidad se pasa al código, ¿no? O es sea, como que la convención de tener una máquina con un estado ya fijo. Eh, sí, sí, o sea, digamos, eh, sí. sí. para salvarse de eso me dice no, pues es que tiene que ser bajo el mismo marco de referencia, digamos, en sí. el mismo contexto. O sea, pues, chiste, ¿no? <ríe> yo me no quiero cambiar de contexto. Así. Bueno. Yo, yo. ¿Sí? Sí. Cualquier sistema complejo es computable y la pregunta es por la... Su definición de, ¿Sí? sí. de comida es la más chica máquina que aquí? ¿Sí? Eh, pues, pues bueno pues creo que es esta pregunta, ¿no? Que qué, qué no es computable. O que no se puede computar. Y, bueno, ahorita creo que esto va a responder a tu pregunta. Eh, digamos, este en este mismo artículo definió. O presentó funciones no computables y precisamente esta función de, de, de, de problema del álcool que, que tiene que ver con el problema de, de decisión de Hilbert eh, no es computable. Es la función de si una máquina Turing en, en particular va a parar o no. Eh, y esto de que no es computable quiere decir que no puedes asegurar que va a parar, eh, y esto a menos que tengas un oráculo. Eso se lo sacó Turing en otro artículo. Entonces, bueno claro, imagínense que tenemos información, digamos, adicional sobre, sobre, sobre una máquina digamos, un oráculo. Entonces, eso también puede verse como yo ya exploré sobre, efectivamente esa máquina y ya tengo esa información. Entonces, con esa información de esa máquina oráculo, sí puedo calcular la función de par. Pero después puedo ver eh, la función de paro de la máquina del oráculo, esa no la puedo calcular necesitaría otro oráculo ¿Ya sí? <risa> eh, pues, entonces digamos es, es un ejemplo de una función no computable en teoría que, es, eh, que, que básicamente nos dice no sé si, si va a detenerse o no si se detiene pues ya, ya la pude computar, pero no puedo asegurar a priori que se va a detener o no entonces las funciones que yo puedo asegurar que se van a detener esas son computables y las que no puedo pero esa es computabilidad de Turing y ahora eso muchas veces se, se confunde con la computabilidad que, que nuestras maquinitas hacen eh, que finalmente es la, la que nos importa más como ingenieros eh, como, como científicos nos pues importa esto y como eh, ingenieros nos importa más la, la computabilidad de la práctica que, es, que, que, que es computable pues algo que nuestras máquinas puedan computar entonces eh, hay funciones que no son computables en teoría, que nuestras máquinas sí pueden calcular precisamente con la ayuda de estos oráculos por otro lado hay funciones que son computables en teoría que no tenemos eh, suficiente tiempo en el universo para poder calcularlas en la práctica eh, digamos y es un, una de ellas que es, es computable porque digamos uno puede converger tanto como uno quiera a, a los decimales de pi pero no vas a poder tenerlos todos todo, todo aparenta que, que es un número infinito, pero es, es computable porque la cinta es infinita y tenemos también tiempo infinito que también esto eh, pues tiene un poco que ver con una crítica que, que se le puede hacer a, a, a este Wolfram con, con su idea de que vamos a encontrar un programa sencillito con, con todo el universo que uno puede decir, bueno, pues sí puedes encontrar un, un, un programa sencillo que te escriba todo el universo pero eh, cuánto se va a tardar ¿Cuánto, cuánto te va a tardar en encontrarlo y en checar que sí es el mismo dice bueno es que todos esos están llenos de, de velocidad computacional entonces nos toma demasiado tiempo ver si checan esos eh, universos alternativos con, con que tenemos eh, por otro lado pues, qué tan fácil va a ser programar Que bueno vamos a ver más sobre sobre eso entonces eh, podemos distinguir dos tipos de, de espacios eh, sobre los cuales queremos co computar. Eh, los espacios estacionarios pues son aquellos que no cambian. Entonces, eh, una manera de representar eso con un paisaje. Entonces, imagínense que tengo dos variables que quiero explorar y yo quiero que mi computación me encuentre, que tengamos un juego computacional y me encuentre el óptimo de esa función. Eh, podría verse como el punto más alto o el punto más bajo, ¿no? Pero, depende si quiero maximizar o eh, minimizar. Entonces, pues, mi computación puede verse, en este caso, como un proceso de búsqueda, un proceso de optimización, donde yo quiero encontrar el eh, óptimo. No, pues, esa va a ser la solución a mi problema, eso es lo que yo quiero computar, quiero computar la solución. Eh, entonces, digamos, aquí es un problemita chiquito, entonces pues, yo puedo recorrer exhaustivamente todos los puntos y ya luego no, no, no me quedo con el máximo o con el mínimo. Pero digamos imagínense en espacios multidimensionales con unos 20 millones de variables y dimensiones reales y demás, pues no es muy fácil de explorar. Eh, y y, y pues bueno, hay heurísticas y meteorísticas que, que de eso se encargan, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo explorar yo un... Un paisaje, un espacio de, de, de este tipo. Eh, y bueno, hay por ahí un teorema muy interesante que, que, que llaman el, el teorema del de no, de no almuerzo gratis. No es no-filex. No, filar. No, no, filar, no sé cómo traducirlo de manera elegante al español. Que, que lo que quiere decir es que, para. Eh, si uno se fija en todos los espacios posibles de búsqueda, eh, entonces imagínense este, este es uno pero si yo le muevo este y es otro no si yo le muevo este para arriba y es otro si yo le muevo este punto para abajo y es otro entonces me fijo en todos los espacios posibles eh, cual, cualquier búsqueda que sea eficiente ¿no? porque digamos si, si tengo un, un paisaje muy bonito no que, pues, imagínense el monte que de donde yo esté eh, me fijo en mis vecinos me tomo el que esté más alto y eso me lleva hasta arriba no entonces, es, es una opción muy fácil pero si yo estoy aquí, pues me voy a mi vecino que me lleva más arriba, me voy a este, a este, a este, a este y me queda aquí, Se me queda aquí atrapado. Entonces, lo que dice este tema es que si consideramos todos los espacios de búsqueda, todos los espacios posibles, eh, no hay ningún método de búsqueda que sea mejor que el aleatorio. Y bueno, esto tiene que ver porque todos los espacios de búsqueda tienen un montón de espacios aleatorios, ¿no? Entonces, están así entonces pues esos espacios no se pueden buscar de manera eh, sistemática entonces por eso no, eh, no hay una manera más eficiente que, que la búsqueda aleatoria o, o exhaustiva que es lo mismo eh, en, en términos de complejidad de computacional que es el, el tiempo que te toma eh, terminar la computación entonces eh, bueno sin embargo, la mayoría de los espacios sí tienen cierta estructura, sí tienen cierta regularidad. El problema es que dependiendo de esa estructura, vamos a tener distintas, eh, distintos algoritmos que nos van a dar, ya sea mejores soluciones o llegar a la solución de manera más eficiente, más rápida. Entonces, es un poco la contextualidad que, que, que habíamos hablado el, el martes, pues también aplica acá. Eh, o, o como dicen en mi rancho en el del terreno de La Pedrada. Eh, si, si tenemos cierto tipo de, de espacio pues entonces vamos a tener un algoritmo, un método que va a ser más eficiente para ese espacio para ese problema, si tenemos otro pues va a haber otro que va a ser más eficiente entonces bueno hay muchas técnicas que, que se conocen eh, para, para explorar esto ¿no? pero ¿qué es lo que pasa cuando los espacios son no estacionarios esto quiere decir que yo tengo un espacio y en el tiempo se está entonces, imagínense que yo empiezo a, a subir por acá, ya me estoy acercando acá y luego esto se hunde. ¿no? Entonces, yo me, me hundo con él o voy a buscar otro cómo voy a seguir la búsqueda. Y entonces es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer computaciones? Hemos visto esto como un tipo de computación sobre espacios que están cambiando. Entonces, es como si yo estuviera en una máquina de Turing. Está aquí la máquina bien feliz haciendo su cálculo y ya va terminando. Y pues yo le empiezo a, a borrar y a escribir símbolos. ¿no? Eh, digamos, eso cambia completamente la, la, la formación de la máquina de Turing. Que formalmente se puede representar ese proceso si yo conozco cómo va a ir cambiando con otra máquina de Turing. Pero si yo no sé en qué momento. Eh, va, va a haber cambios, pues entonces es una máquina abierta y ya no, digamos, este, hay que tomar una perspectiva distinta. Y, y bueno, eh, para espacios no estacionarios, la optimización tal cual no nos sirve de mucho, porque una vez que encontramos el óptimo, no nos as, eh, asegura que, que va a seguir siéndolo eh, a través del tiempo. Entonces, con la adaptación hay... Eh, muchos, muchos algoritmos adaptativos que nos permiten eh, adaptarnos a los cambios en estos espacios. entonces, imagínense eh, que yo tengo una función y con la, con la optimización pues yo voy a ir explorando esta función eh, y voy a encontrar un, una solución un, un buen punto en esta función pero después, si esta función está cambiando en el tiempo digamos que el tiempo es esta dimensión pues entonces eh, si, si yo me quedo en este punto pues este ya no va a ser el mejor punto ¿no? entonces eh, la adaptación eh, tiene que ir cambiando la solución a la misma velocidad a la que esta función está cambiando pero también podemos tener eh, cambios a distintas escalas esto quiere decir que por ejemplo eh, a una escala esta función va a estar cambiando acá pero a otra escala va a estar cambiando de otra manera entonces, yo tengo que adaptarme a todas las escalas en que, las que, que bueno imagínense que una manera de visualizar esto más concreto es eh, vean esto como aprendizaje esto como evolución en la escala de una vida de un organismo pues eh, hay ciertos cambios eh, en las estaciones eh, si hay sequías entonces esas distintas situaciones pues, van cambiando la, la función a la cual yo me debo de adaptar ¿no? en la, la situación del medio ambiente. Y eso, para poder yo sobrevivir, voy a necesitar tomar una decisión distinta, una computación distinta. Y bueno, en escalas evolutivas uno puede ir explorando variaciones, al, al, tanto al organismo que enfrenten las variaciones en el medio ambiente. De entonces, eh, ya para concluir podemos ver a la computación como la transformación de la información y la computación tradicional podemos verla como aquella que funciona sobre espacios eh, estacionarios esta es máquina de Turing sin alguien que ande moviéndola y eh, si tenemos problemas abiertos, pues esto va a generar interacciones que van a poder traer información nueva, que eh, esto se refleja en, en estos cambios, a esta, esta cinta, ¿no? es lo que sucede en un sistema abierto. Tenemos entradas, pero estas entradas no, no sabemos cuándo van a llegar. Y digo, nuestras computadoras pues, sí las tienen, ¿no? O sea, el teclado son entradas y yo, la computadora no le no interesa predecir qué, qué teclas van a, a, a introducirse pero la manera en la que se hace tradicionalmente es que casi casi el proceso está esperando cuál va a ser el estado siguiente para pasar a otro estado y, y este tipo de cambios eh, involucran no solo eso, sino qué es lo que pasa cuando yo quiero que esos estados sean distintos eh, y bueno, si un problema está cambiando una escala la computación sobre ese problema tiene que adaptarse a esa escala, y bueno, eso tiene que ver con la de realidad, la variedad de las que vamos a ver en eh, un par de clases eh, preguntas ¿por qué se llamaba no free ¿alguien sabe la historia etimológica de esa frase? ¿realmente eh, de dónde salió? Bueno, oh, no sé, ¿qué significa? La pregunta es qué significa, ¿no? Esa, esa frase. Oh, ¿no? De... O sea, dónde sale. Ah, okay. eh, entiendo que es una expresión <coughs> en inglés, algo así como que. No hay cambios de frases. Eh, mm, todo te cuesta, ¿no? O sea, cualquier cambio de ideas te va a costar. O, o, o sea, es como una manera de decir que no hay atajos. O sea, si, si dices ah, pues. Eh, no sé. Voy a adelantar materias para terminar la carrera eh, y no se puede. Es que no hay, no hay almuerzo y no bueno, hay eh, tienes, tienes que pasar por, por todo no hay, no hay etapas. Entonces, tengo entendido que se usan más en ese contexto y ahí lo tomaron pues, para decir, bueno, en, en optimización, eh, como no, o sea, si, si no sabes qué estructura tiene tu espacio de búsqueda, no hay un atajo para. De manera eficiente. Eh, que bueno, sí hay cosas que uno puede hacer, ¿no? porque por ejemplo, eh, tú puedes sobre el mismo espacio de búsqueda correr distintos algoritmos en paralelo y ya después ves, ves cuál funcionó mejor. ¿eh? Y eso pues, va a ser por lo menos igual que cualquiera de ellos utilizado individualmente. Pero pues uno espera que unos sean mejores para ciertos espacios y otros para otros es simplemente una estrategia que, más, que, que abarca a ver que distintos contextos en uno que, que te asegura que, que por lo menos no va a ser peor que en uno aislado lo más probable es que sea mejor especialmente si estás manejando una diversidad de, de espacios obviamente necesitan más recursos pues, si, está, si están limitados pues, es, es otra cosa Eh, no sé si ya checaron la, la página del curso sí, no. Las horas después del de martes Todavía estaba bloqueada la, la, El registro de los usuarios Pero ya se pueden registrar okay. Eh, okay. Ahora, ¿Cuál es el paso ahí? ¿Perdón? ¿Quién el nombre ¿De qué? ¿Cómo se pusieron? ¿No no, pues ¿no era lo, lo que estábamos divagando Que es una impresión común en Estados Unidos Y entonces pues de ahí Lo agarraron para, para decir algo Si no, no puedes obtener beneficios Con, con una heurística Que te va a servir para todos los espacios Posibles Bueno entonces En la próxima clase vamos a ver un poco más A detalle cuestiones cuestiones de complejidad на острове.